Hola, soy Raúl de iPhone Digital, aquí está mi compañero Héctor, muy buenas, eh, un domingo más, eh, volvemos a hacer el resumen semanal de todas las noticias, no solo de iPhone y Apple, también traemos noticias sobre Android y otros dispositivos, ¿de acuerdo? Eh, el índice, bueno, o sea, vamos a resumir lo que vamos a hablar de hoy, vamos a hablar de la cámara que ha sacado Kodak, eh, perdón, el smartphone que ha sacado Kodak, que se llama Extra. sí, sorprendentemente, Kodak también está haciendo ahora mismo de smartphones, eh, luego Héctor va a comentarnos. Eh, un pack de noticias sobre iPhone 7, tres noticias bastante curiosas e interesantes Sí, cosas bueno, interesantes que esta semana Y luego, claro que sí, no puede faltar que os hablemos eh, los precios de los MacBook Pro Qué características tiene y configuraciones que hay disponibles Y al final hablaremos de una, un juego que ha salido que es súper interesante Que ha salido hace unos pocos días de, de yo eh, Peter Molino. Y bueno, mm -hmm. es realmente un diseñador, un creador de, por ejemplo, el juego Think Park, eh, Dungeon Keeper Populus, bueno, juegos que son, han sido siempre... Aceptivos juegazos, referentes. ¿eh? Sí. sí. Bueno, pues ya nada más, eh, vamos a empezar. Venga, vamos. Bueno, pues antes de comenzar simplemente recordaros que podéis usar los comentarios de abajo para eh, comentaros un poquito lo que queráis que hablemos la semana que viene Si queréis que la semana que viene o sea, tratemos algún tema en particular, que tengáis alguna duda o, duda o lo que sea Lo comentáis en los comentarios o cualquier cosa que queráis que cambiemos o que añadamos a esta sección eh, Por otro lado, nada, os agradecemos si le dais un like si os gusta el vídeo Y si os suscribís, pues todas las semanas recibiréis este pequeño boletín semanal eh, resumen de todo lo que ocurre en la actualidad iPhone y Apple Y okay. nada, vamos ya a empezar, ¿no? ¿Nos vas a contar el smartphone de Kodak? Sí Venga Pues bueno, eh, Kodak ha sacado un smartphone que se llama Extra eh, Bueno, supongo que lo imagina imaginaréis La parte más fuerte, el punto más característico de este smartphone Luego okay. lo vais a ver las imágenes Es que la cámara, ¿de mm. acuerdo? En principio, bueno, voy a empezar del principio eh, Es un, un smartphone que tiene decacore 10 de... núcleos Diez núcleos. Sí, eh, se llama exactamente el Liden Helio X20 uh -huh. Que no sé por qué, para qué tanto el núcleo, pero bueno, a ver eso luego qué rendimiento tiene Porque muchas veces más, más núcleo no quiere decir que sea más potente Sí, no sé, se me ocurre que quizás por el tratamiento de imágenes o algo Porque son procesos que requieren muchos procesos paralelos Quizás tenga algo que ver por ahí Ah, pero pues no podría ser, porque eso la verdad no había pensado que, que podía ayudar a, a este tipo de, de tareas, claro Vale, pues sí, mira, no lo había pensado y esta la tenía una buena idea. Luego tiene 3 GB de RAM, uh -huh. a lo mejor podrían haber puesto un poquito más, pero bueno, 3 GB de RAM no está nada mal. Bien. Luego la batería, 3000 mAh que bueno, está dentro de lo normal o un poquito más alto de lo que suele tener un smartphone. Y luego comentaron, la cámara principal tiene 20, 21 megapíxeles, eh, la frontal tiene 13, o sea que para hacer selfies y tal va a ser una pasada porque no tiene más. la parte de doble flash Ajá. y está muy bien. El tema de que estén a 20 megapíxeles, bueno, puede ser mejor o puede ser peor, pero eh, realmente eh, tiene luego un propio aplicación, ¿vale? Uh -huh. eh, que con eso vamos a poder conseguir resultados increíbles, luego os pondré una imagen para que veáis eh, antes y después de una foto con, con la cámara extra. Y luego por último que tiene una tecnología nocturna, el ArcSoft, y uh -huh. que bueno, que es un punto también a tener en cuenta que muchas cámaras, bueno, eh, trabajan mucho eh, hacer fotografías que hagan bien eh, con luz uh -huh. durante el día pero muchas veces la eh, pecan o tienen sí, algún inconveniente. Es muy difícil que salgan bien las fotos en, con poca luz en estos dispositivos, Sí, la verdad. Entonces, bueno, eh, ya por último deciros que saldrá a finales de noviembre un precio aproximadamente de 500 euros, unos 556 dólares. Entonces, bueno, vamos a esperar a finales de año veremos eh, los test de encendimiento de y a ver qué, qué Bien, ya. Sí, es, estoy bastante interesado, la verdad, porque parece que la apuesta por las cámaras sigue, sigue vigente sí. y ya todo el mundo está sacando algún modelo de gama alta con cámara muy potente. Uh -huh. Ahora hay que ahora hay que seguirlo. Pues ya bueno, está, eh, esto por mi parte sobre la, la cámara de Kodak Vale, pues si quieres pasar, bueno, cámara, smartphone, ¿no? Ya no sabemos muy bien al final qué será eh, perdón, se me va, <risa> Kodak siempre la, la, asociada la, a la cámara, asociado a la cámara sí. Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito del iPhone 7 De algunas noticias que han, que han salido Vamos a hacerlo todo junto para que no sea demasiado pesado A ver, cuenta bien. Vale, y a nada, a empezamos un poco que... Resulta que esta semana un usuario de unos foros americanos eh, ha puesto una captura de pantalla de su iPhone 7 sí. en la que se ve un mensaje que pone algo así como eh, el botón Home está funcionando mal ¿vale? está hay algún error con el botón Home vale. Vale. te vamos a poner un botón virtual para que lo puedas utilizar de momento uh -huh. más o menos ¿no? venía eh, me a significar esto sí. Y es lo que está pasando, es decir, que el iPhone 7 está detectando que el botón Home no funciona correctamente sí. y entonces lo desactiva, por así decir, y te activa uno virtual en la pantalla que tú puedes utilizar. Claro, porque mientras está roto, claro. si no desactivas el botón no puedes usarlo. Exactamente. funciones. Entonces, bueno, es muy interesante por varios motivos, no Primero porque es una nueva característica de iOS 10 con el iPhone 7 que no conocíamos, uh -huh. no era pública y parece muy interesante. También un poquito de bien por Apple por estar ahí... Eh, digamos intentando detectar errores cuando suceden ¿no? y no tener que estar llevándolo al servicio técnico nada más tener el fallo sino poder utilizarlo mientras tanto, también muy bien, y luego pues quizás esto venga un poco a comprobar los rumores los rumores que dicen que el próximo iPhone, el de 2017, que bueno se dice que a lo mejor se llama iPhone 8 o iPhone 2017, no se sabe veremos con el aniversario a final lo que hace se está hablando mucho de que quizás ya desaparezca el botón táctil, el botón home de hardware y esté solamente como digamos en la pantalla integrado entonces, quizás este es un avance interme intermedio ¿no? a, a tener algo así. Habrá que verlo. Se ha rumoreado mucho, ya se habló para el 7, pero al final está claro que no. Pero después... puede ser un paso de intermedio, ¿no? Ahí, ahí, a ver. Sí, ¿no? yo diría que es posible. Es posible que el nuevo iPhone, el iPhone 8, que. Imagino que ya a partir de las semanas siguientes Empezaremos a hablar un poquito de los rumores que salgan No hemos querido avanzar demasiado rápido Porque claro acaba de salir el 7, empiezas a hablar ya del 8 Y es un poco... 8 o ¿no? 7 es el... sí, sí Claro, ya se aturulla todo, ¿no? Y entonces hemos esperado un poquito Hemos preferido ser un poco más cautos Pero ya a partir de la semana que viene o la siguiente Ahora que empezar a hablar porque ya van saliendo rumores Y este es uno de los que empiezan Y que, bueno, que tiene una cierta base Y nada, pues eso ¿Otro, Otra noticia que traigo de Fon7 Toma nota, a ver, sí, cuenta Vale El tema de los modems, ¿vale? Según parece, hay dos fabricantes de modems, sabes que iPhone pues hay muchos fabricantes, No es una, una táctica que usa Apple para reducir costes y, y asegurarse la producción, ¿no? Pues hay dos fabricantes de modems que son Intel y Qualcomm, uh -huh. y según quien haya fabricado el modem de tu iPhone puede ir hasta un 30% más rápido, en concreto los de Qualcomm están funcionando mejor que los de Intel, vale. y sobre todo cuando la cobertura es baja, Ajá. en principio esto solo afecta a los datos, ¿vale? a lo que es internet y tal, no sé hasta qué punto también puede afectar a la voz. Pero bueno, creo que en principio solamente a los datos Y ya digo, para poca cobertura llega a ser hasta un 30% más potente el de Qualcomm Pero puedo de alguna forma saberlo, ¿Cuál voy a comprar un iPhone y digo Mira, este no, que tiene un, un, un model Iltec, prefiero sí. a este otro Pues la cosa es que no está investigando y, y no, no he encontrado una forma de saberlo De Vaya. momento no se sabe, intentaremos indagar más y cuando sepamos algo lo pondremos Sí, es que es curioso, eso hay que tenerlo en cuenta, si puedes claro. elegir... Claro, lo único es que esta noticia sobre todo afectaría más al público norteamericano, ¿vale? Porque claro, Intel se sobre todo se distribuye en Estados Unidos. Uh -huh. Claro, aquí en España pues más o menos no, no tiene por qué afectarnos, pero eh, a lo mejor a Latinoamérica, que son más tienen más cerca Estados, Estados Unidos, Unidos o una comunicación más fácil, es posible que compren allí. De hecho, en los foros en, en iPhone Digital nos preguntáis mucho sobre este tema, sobre cómo comprar un, mm, un iPhone, de iPhone de Estados en Estados Unidos. Unidos y llevarlo a vuestro país y tener cuidado con esto, porque bueno, puede ser que cojáis un modem de Intel que va un poquito más lento que el de Qualcomm. Si sumamos esto a lo que os contamos hace un par de semanas, que los Qué dispositivos verdad. iPhone 7 con 32 GB están yendo más lentos que los de 128 y 256 y bastante más lentos, sí. bueno, en, sobre todo cuando tienen que acceder a la memoria, pues oye ya es un sumo y sigue ya son cosas que dices oye estoy pagando lo mismo pero al final estoy recibiendo un dispositivo bastante más lento sí sí entonces bueno un poquito de ojo a esto y cuando sepamos algo lo pondremos en la página ver, en el fondo digital y lo vais lo vais viendo eh pues este consejo me ha gustado doctor. Eh, ha sacado una noticia muy curiosa sí la verdad que muy interesante veremos y bueno noticias curiosas tengo la última que esta ya es un poco más a ver sorprende un poco más amena por así decir no y es que se está desarrollando un iPhone 7, una versión premium, una versión exclusiva. ¿vale? Esta una de... Bien, una compañía que se llama Greso. Greso con dos S, ¿vale? Vale. Y el modelo en particular lo están llamando Diva. Es una especie de modelo particular que ellos hacen del iPhone 7, una modificación, por así decir. Uh -huh. Vaya Porque... mega va quedando claro. Sí. Y es exclusiva, de hecho solo se van a fabricar 999, ¿vale? Bien. ¿Por qué solamente 1999? Pues porque, te digo, está hecho con carcasa de titanio negro. Vamos bien. Bien. Casemir, ¿vale? Me quedo igual. 11 diamantes. Ese ya me suena nada más. 11 diamantes de 0,01 kilates, Bueno, no sé si son mucho poco, pero bueno. O sea, eso no hay... Y oro de 18 quilates, ¿vale? O sea, te están cogiendo un iPhone 7 y lo están convirtiendo ya en un objeto totalmente exclusivo. Bien, ¿cuánto cuesta esta digamos, pijada o como quieras llamarlo? Pues hay una gama de precios desde los 5.900 dólares, el más básico, hasta 7.200, el más caro. Imagino que dependerá del número de diamantes que tenga, etcétera. Bueno, dicen que está orientado al público femenino. Yo lo he visto, las imágenes, a ver si podemos poner alguna imagen. Sí. Y la verdad que a mí el diseño no me ha convencido, no me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, si no te gusta me lo das a mí y ya está. Sí, bueno, te compro uno ya. Así que nada, bueno, simplemente como curiosidad decir que esta marca ya había hecho otros modelos exclusivos anteriormente. Sí. El más curioso fue una tirada de tres únicamente que valían 500.000 dólares cada uno de ellos. A casi nada. Así bueno, que no. nada, si os sobra el dinero y queréis tener un modelo de verdad exclusivo, si no os parece bastante exclusivo el iPhone 7, pues ya sabéis, greso, el modelo Diva, es súper exclusivo. Y nada, esa era la curiosidad que traía. Tomo nota para el <risa> regalo yo que haces de Navidad ya. Lo sé. Sí. <risa> Comprame uno también, ya que estás, aunque no. Ellos no me gustaban, pero bueno, no importaría tener <risa> Vale, pues nada, eh, bastante curioso lo que nos ha comentado Héctor eh, Y ahora vamos a pasar al tema del MacBook Pro El de 13 pulgadas, el de 15, vamos a decir... Ya tenemos en, precios, ¿no? si hay precios, eh, qué tipo de configuración puedes hacer Porque aunque hay modelo ya eh, con una configuración estándar Luego le, le puedes ampliar, pues a lo mejor, el disco duro, claro. la, la memoria RAM, el procesador Lo puedes aumentar la, la velocidad, etcétera, ¿vale? Muy bien Bien, primero vamos a comentaros el MacBook Pro de 13 pulgadas Empieza, todos los precios que voy a decir eh, son en dólares, ¿vale? os lo recuerdo. Eh, el precio estándar, ¿vale? El más, el más básico, el MacBook Pro de 13 pulgadas, son eh, 1500 dólares. Vale. Viene mínimo con 256 eh, gigabytes de disco duro SSD. Bien. 8 GB de RAM. Luego es un dual core i5, eh, tengo aquí apuntado, de 2 GHz. Y luego viene con la tarjeta gráfica eh, Intercore Core Iris creo, 4, 540, ¿vale? Vale. Uh -huh. Lo único malo es que no viene con el Touch Bar ah, vale, 1500 vale, vale, vale. sin Touch Bar con las características que te he comentado uh -huh. Vale, eh, si queremos el de 13 pulgadas con Touch Bar Sube 300 dólares, son 1800 dólares El siguiente modelo Y lo único que ese siguiente modelo eh, Está un poco limitado, solo puedes ponerle 256 GB eh, de disco duro Vale, bien Y luego ya puedes irte a otro modelo superior Dentro de 13 pulgadas que ya son 2000 dólares Que bueno, no tiene esa limitación, vale y pueden llegar a ponerle hasta un procesador de 3,3 GHz, ¿vale? Ajá, y bien. lo bueno que tiene el, tanto el, el anterior modelo con Touch Bar y este modelo superior de, de 2.000 dólares es que viene con la Touch Bar, ¿vale? También. Ajá, vale. O sea que tenemos los básicos sin Touch Bar y luego ya dos modelos superiores con Touch Bar. Ajá, y aparte, esos dos modelos que tiene el Touch Bar vienen con cuatro puertos Thunderbolt 3. El primero que te he comentado, el estándar, solo viene con dos puertos, ¿vale? vale. Uh -huh. Bien, eso es la parte del MacBook Pro de 13 pulgadas. ¿Qué diferencia hay entre de 15 pulgadas el estándar? Vale, el, está claro el precio, 2400 dólares. Bueno, bastante precio, sí. Sí, pero claro, primero, eh, viene con una pantalla de 15 pulgadas, ¿vale? Que es más grande, en vez de tener 8 GB de RAM tiene 16, que ya estamos sí. hablando del doble, Ajá. y luego ya no es un dual core, es un quad core. Vale. O sea que está bueno, justificado el incremento de precio. Exactamente. Eh, luego aparte la otra punto destacable o que se diferencia es que viene con una tarjeta dedicada. Es una Active Radeon Pro de 450 vale, el modelo. O sea que todo el tema de tratamiento de gráficos y de vídeo, ¿no? Con este dispositivo mucho mejor mm -hmm. que con el anterior. Exactamente. Mm -hmm. Entonces eh, para resumir, si quieres un MacBook Pro pues para hacer cualquier tipo de tarea normal y corriente, etcétera, eh, te recomiendo el de 13 pulgadas que bueno, que el de 1800 que ya viene con la Touchpad sería más que suficiente. Uh -huh. Luego, si ya sois eh, personas que dedicas a mejor a editar imágenes, edición de vídeo o que requiera a lo mejor algún tipo de diseño 3D o más potencia de, de procesador o que necesite dos pantallas, por ejemplo, sí ya te recomiendo que utilices el MacBook Pro de 15 pulgadas, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, eh, en principio así, de forma resumida, esos son los precios de los diferentes modelos de MacBook Pro y luego la configuración ya puedes ir mirando cómo ampliarla uh -huh. y, y precios Y ya para acabar te voy a Comentar el juego que te he comentado antes, a ver que tengo aquí la chuleta, sí, de Peter Molino, del juego que se llama The Trail, o The Trail, no sé cómo se pronunciará, no, pero se escribe The Trail, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, eh, se lanzó hace poco, tiene 88 comentarios positivos, la media que tiene es de 4,5 sobre 5 en Lightus, en, en Android también está disponible y también tiene una puntuación parecida, o sea que ya no es que le diga yo que está súper bien el juego y estoy iniciado, sino... Eh, los ¿No? O sea, que reconoces que estás viciado, ¿no? Sí. <ríe> vale. Y bueno, el juego es súper interesante porque tú realmente, eres un, realmente tú eres un viajero, ¿de acuerdo? Tienes que ir de, de un campo de aumento base a otro y durante el camino puedes ir recogiendo diferentes objetos que te pueden ayudar a fabricar, eh, por ejemplo, vestimenta, que te, que te ayuda a consumir menos energía. Y también puedes eh, eh, obtener objetos como puede ser, mejor, una cola de conejo o una piedra, etcétera, con la cual luego puedes fabricar herramientas que te pueden eh, pues, eh, ir más rápido o, o conseguir dinero. Que también, al fin y al cabo, para poder pasar de un poblado a otro, a veces tienes que pagar porque hay un tipo de fear. Eh, durante el camino, eh, los objetos que tú vas consiguiendo, como hay otros caminantes o otros usuarios, también pueden robarte eh, el primero que lo vea y lo, lo pueda coger, se lo queda. Ah, o sea, hay, hay interacción con otros usuarios. Hay, exactamente, hay interacción ah, entre los usuarios. Uh -huh. Y luego lo interesante es que vas mejorando porque puedes ser como explorador, puedes ser comerciante, tienes diferentes actitudes que la vas mejorando, te van poniendo como pequeñas misiones a lo largo de ese recorrido. Tienes que recorrer unos eh, creo, 14, 15 kilómetros y cuando llegas al final de del juego, de este, de este recorrido, no, no se acaba y todo, sino que llegas a unos poblados. Uh -huh. Ahí compras una, parte, una parcela que sí está disponible y luego eh, tú como que formas parte de un poblado. Y uh -huh. de toda la gente, todos los usuarios que forman ese poblado eh, van consiguiendo más recursos y bueno, es como competir contra otros poblados y otros usuarios. O sea, tiene un componente de juego individual, pero a la vez también tiene una parte, por decir un poco más comunitaria o de... Equipo. Ah, pues me parece muy original lo que dices, suena muy, muy creativo y bastante fuera de la norma, ¿no? De lo que son los juegos habitualmente. No, eh, no, no suena nada parecido. No tiene nada, no tiene nada que ver, sí, ah. sí, sí. Además, como ya te he comentado, es el diseñador y creador de, de juegos súper conocidos y bueno, que con mecánicas que en su momento eran innovadoras y bueno eh, este no, no lo deja atrás pues hay que probarlo hay que probarlo voy a darle una oportunidad también yo tengo ganas de, de probarlo pues bueno eh, si os ha gustado el vídeo y dejando algún like suscribiros para tener más eh, noticias de este tipo de este tipo de resúmenes todos los domingos uh -huh. y bueno mi compañero esto va a hacer, va a cerrar el, el vídeo de vídeo pero sí. qué quieres que haga? alguna performance o algo no no no hace falta que quieres el vídeo tú y ya está ya sé lo que quieres decir y lo voy a hacer no sí I have a pen I have an apple, uh, apple pen, <risa> bueno, creo que con esto he dejado el vídeo por todo lo alto. Nada, eh, dejad algunos comentarios si queréis, no sobre lo que acabo de hacer porque si no van a ser la bomba, eh, y nada, un saludo también a los que nos seguís a través del podcast, que esto lo convertimos luego al audio, lo subimos al podcast, eh, también a todos los de YouTube, suscribiros, darle al like y muchas gracias por estar ahí, esperamos que os haya gustado y hasta la semana que viene. Vale, perfecto. Todas las semanas he estado haciendo así los vídeos. Me ha gustado? <ríe> no, creo que es una apuesta. <ríe> vale, vale, hasta, hasta luego. la próxima.